Fideicomisos productivos, una apuesta por la industria boliviana. Escuché que el presidente Luis Arce ha promulgado un decreto supremo para la constitución de dos fideicomisos. ¿Cómo beneficia a las empresas productivas? A través del decreto supremo 4424 se crean dos fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional, destinándose más de 911 millones de bolivianos para créditos dirigidos a personas naturales o jurídicas del sector productivo, sean grandes, medianos, pequeños o microempresarios que tengan por finalidad la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan importaciones. ¿Qué es un fideicomiso? Es el acto mediante el cual el FIDE en este caso el Estado, transmite recursos al Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión para que ambas entidades financieras gestionen y administren dichos recursos, con el objeto de otorgar créditos en moneda nacional a prestatarios que tengan por finalidad la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan importaciones.